¡Hola, buenas amigos! ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar reaccionando nuevamente a memes cristianos. Solo que esta vez es diferente. Esta vez yo no los escogí, yo no los busqué, sino que YouTube me recomendó un video donde hay una recopilación de varios memes cristianos. Pues vamos a ver qué tal están, ¿no? No olviden dejar su like, suscribirse, comentar, compartir para llegar a más personas y puedan ver nuestro contenido. Pues nada. Sin nada más que decir, vamos a empezar con el video, ¡vamos pues! God is love. ¿Cómo hacer la sielva ir detrás de ti en dos pasos? Toma una foto de ella, no se la enseñes. El arroz, yo. ¡Wow! Mm. Lavar la ropa 40 minutos, colgar la ropa 12 minutos... Doblar la ropa de 7 a 10 días hábiles. Es muy cierto. Manejo despacio. Llevo una olla con sopa. Comparte este cupido lleno de cemento para que tengas una relación concreta. Nos casaremos cuando tengamos casa, carro y estabilidad económica. O sea, nunca puedo... se van a casar cuando ya tenga punto de morirse. Uy, no. Mirada de novia. Mirada de casada Espera, espera, espera, espera. Me dijiste que iban a tomar, a tomar la Biblia para leer la pecadora. Cuando ves llegar a tu crush a la iglesia, siéntate conmigo. Tanta belleza por Dios. Esos evangélicos no toman, pero tragan. <risa> Hija, deberías poner un versículo en la puerta de tu habitación. Ok, mamá, ya quedó. Apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Mantener 24. <risa> Esa, buena estrategia, eh. Buenísima estrategia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la Biblia? La Biblia tiene citas y tú no. Imagínate ese sonido. ¡Ay, no! ¡Pobrecito el calvo! ¡Calvo! ¿Y cómo te va en el amor? Cada día, más sola. Ah. Y bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, dejen su grandioso like. También suscríbanse para poder seguir trayendo contenido de esto, ¿no? Para brindarles diversión y despejar su mente, aunque sea por 10 minutos. También compartan el video para llegar a más personas, que más personas puedan ver este humor cristiano. Que nosotros también somos felices, también nos divertimos. Y pues nada, comenten si quieren que siga trayendo más partes de memes cristianos, ¿ok? No sé... Eh, les olvide que Dios los ama mucho Y pues Dios me los bendiga Grandemente, ok Adiós, bye bye